Saludos, este es Ricardo de Tactica Store y en esta ocasión venimos con el review de las N4 Mod 1 de Echo One. Tan reciente como en enero de presente año 2019 fueron anunciadas las nuevas N4 Mod 1 por Jazz Precision en el Short Show 2019 en Las Vegas, Nevada. Tuvimos la gran oportunidad de cubrir dicho lanzamiento y reportarlo en vivo, el cual se encuentra en nuestras páginas de YouTube. En la parte superior de este video le estaremos dejando el link para que puedan verlo. Las mismas fueron lanzadas en los colores negro tan y negro, así como en el color gris. Este es el color tan y negro. Partes metálicas de la misma viene siendo el riel, ahora el barrel, buffer tube, slim plate y el gearbox. Las partes en polymer viene siendo básicamente el stock, el motor grip y el body. Los flip-off-side también son metálicos. Lo que llaman auros de box salir sacándolos recién de la caja, puede alcanzar hasta 350 pies por segundo. Lo mismo incluyen una, una cablería lipo-ready, que quiere decir que en un futuro puedes, puedes poder utilizar una batería lipo sin hacer ningún tipo de modificación en la cablería. Bien importante es, es que puedes hacerle cualquier tipo de eh, alteración o modificación pues es totalmente compatible con la inmensa mayoría de los upgrades que vienen en el mercado. ¿Qué accesorios podemos colocarle? Tenemos aquí básicamente la N4 Mod 1 en color negro con algunos de los accesorios que puedes conseguir en su tienda Herzo Tactical Store. Incluye un Red Dot Facebook funcional y un flashlight de 180 lumen. Eh, también puedes colocarle cualquier tipo de vertical grip o angle grip. Ventajas que tienen las N4 Mod 1 es que es una plataforma que te incluye ya de fábrica, batería y cargador. Solamente te haría falta protección visual y bibis y ya está listo para un escenario de Airsoft. Si el video que acabas de ver fue de tu agrado, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita. Para que tan pronto subamos nuevos videos y reseñas, quedas informado de manera inmediata. También puedes conseguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, como Airsoft Tactical Store. Así que este ha sido Ricardo de Airsoft Tactical Store. Nos vemos en la próxima.